Hay un temor a fallar Con el fallo inicial El oro va a completarme Mi me brújula moral No temo la soledad Me trajo comodidad Trato no funcional Que me hizo naufragar Fragar Que me hizo naufragar a naufragar Shadow Hunter, Happy Darkness, Shadow Hunter, Happy Darkness, Shadow Hunter, Happy Darkness, Happy Darkness, Happy naufragamos en el parque, naufragamos en el parque, naufragamos en el parque, Happy darkness. Si hoy podría sentir de nuevo manera y ser feliz, ya no sé si hoy podría sentirme, podría entender, crear poder, satisfacer el dolor de la Shadowhunter Shadow Hunter, Happy Darkness, yeah, Shadow Hunter. Happy darkness, Shadow Hunter. Happy darkness, Happy darkness, Happy darkness, Shadow Hunter. <laughs>